Miércoles, miércoles de Valerse y por supuesto queremos conocer todos los detalles porque a veces queremos utilizar nuestra tarjeta de crédito y nos encontramos con algunos inconvenientes. Además, hay nuevos planes también para poder conversar, por eso le vamos a dar la bienvenida a Diego Zuliani. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Buen día. Nancy. Hola, Nicolás. ¿Cómo te va, Diego? Bien, merci. Sí. ¿Vos sabés que hay un efecto que se llama crowding Out, que es el desplazamiento que genera el Estado a los, al, al privado? O sea, cuando el Estado empieza a consumir crédito, el banco empieza a prestar al Estado y empieza a eh, excluir a los privados. Uh -huh. Entonces eso se ve mucho, y este, sobre todo en estos momentos. Y una de las formas que está haciendo este efecto es a través de los límites de la compra con las tarjetas de crédito. Entonces hoy estamos viendo algunos efectos de los límites provocados por esto, este desplazamiento, y también sí. provocado por el tema del de aumento de la morosidad. Entonces el banco, los bancos hoy lo que está ocurriendo es que están viendo un aumento de la morosidad, incertidumbre electoral y lo que hacen es no tocar la línea, no aumentarte el, la, el tope de crédito, de, de capacidad de compra que en la tarjeta de crédito, y en dos, tres, cuatro meses con la inflación ya cada vez te alcanza menos. Exactamente. Recordemos, Diego, que se habían eh, habilitado y ya lo habíamos hablado acerca de los nuevos planes, ¿no? Sí. Ahora 18, ahora 24, hasta ahora 30. Sí, para productos justamente sí. que tienen un valor bastante eh, alto, exacto pero si los montos entonces no, es... o los límites no nos dan bueno, es uno de los problemas de, de muchas quejas que, que ha existido en estos esta semana, porque con el nuevo programa vos vas a comprar y no te da, y no te da porque no te aumentan los límites los de compra, uh -huh. o te lo aumentan muy poco. Algunos bancos no han aumentado, otros aumentaron muy poco por este tema de, de temor, claro. y entonces este, vos vas a comprar y no te da el margen, porque lo que el, la línea de ahora 30 horas usa el margen de la línea, del tope de la línea claro. de banco. Uh -huh. claro. No es que se suma. Entonces ahí tenés un problema. Y otro problema que está surgiendo es que las líneas de ahora 12, ahora 18... ...y todas estas líneas que hay son para líneas de banco. Entonces vos tenés sí. dos tipos de tarjetas. Las tarjetas bancarias y las que no son bancarias, de entidades de crédito no bancarias. Uh -huh. Normalmente en Argentina con hay mucha informalidad, mucha uh -huh. informalidad... Los, ...las personas que no tienen un ingreso declarado... ¿no? tan en negro, tan informalmente, no pueden ir al banco, entonces van y usan estas tarjetas. Claro. Entonces una de cada tres tarjetas que no son bancarias, no pueden acceder a estos planes de ahora 12 y tienen que pagar la tasa de interés más alta. Uh -huh. Porque como no acceden a estos este programas, claro. tienen que pagar la financiación. Y, y mirá de Y mira qué paradójico si se quiere, porque es más, hay muchas casas de electrodomésticos que a veces tienen hasta promociones con sus propias tarjetas o con las tarjetas estas que no son, eh, son no bancarias. Exacto. Y no quizás con las del banco, ¿no? Exacto. Ahí también hay. Pero, pero sí, pero vos fíjate que la persona con menor recurso que está informalmente, que tiene que esta, usar esta tarjeta, no puede usar los programas subsidiados y estás perjudicando Exacto. más a los que menos tienen. Entonces Exacto, tiene claro. esta, esta, esta situación, vos por ahí vas a ir a comprar una hora 12 a una hora 18 y vas a ir a comprar y no te va a dar. Entonces eso también es porque el Estado también empieza, primero excluye a los que no son financieros y después empiezan a, a trabajar o a tocar la tasa de interés de los bancos y los bancos para... No verse afectado, empiezan a ponerte límites. Si, si, si el Estado va a definir qué tasa tiene que prestar el banco, el banco te dice: Bueno, yo te digo cuánto. Claro. Entonces claro. te empieza a bajar el límite. Y, y ahí empieza a verse ese problema. Una, y, y, y, otra, y otra cosa empiezan a hacer: te empiezan a vender comisiones, seguro, y te llaman, te dicen: Usted Ajá. ha sido beneficiado del seguro de no sé qué, que sí. generalmente nunca funciona, sí. y, este, y vos tenés que ahí en nomás. Decir, no, gracias, no me interesa, porque siempre son seguros que no son efectivos. ¿no? Eh, Diego, ¿podríamos decir entonces que fue más un anuncio de campaña por ahí? No, eh, o, o para... no fue parcialmente. O sea, van a beneficiar algunos sí. y dentro de estas líneas que, que efectivamente se dan, tengamos, tenemos que tener en cuenta cuáles son los programas más más los, los más óptimos. Uh -huh. Porque vos tenés 3, 6, 12, 18, y 24 y 30, sí, que sí. son todos los programas, ...con distintas tasas, no es que las tasas sean. Claro, ahí en este caso, digo, por ahí la recomendación a la gente sería... ...antes de ir a comprar un electrodoméstico, por ejemplo, un lavarropa... ...que sale tanto en 30 cuotas, sí. eh, consultar al banco cuál es el límite Exactamente, para... vas a llegar ahí no te va a dar el límite. Claro, claro. Y, y me quedo con, con esto también que, que dice Nico, consultar en el banco. El banco si uno pide en estos momentos... Que te amplíen el límite. ¿Lo están haciendo? Lo están haciendo si vos presentás constancia de ingreso. O sea, Ajá. el límite el banco lo determina en función de tu ingreso. ¿Qué es lo que pasa? Vos no actualizás, entonces yo te mantienen el límite. Claro. Y si vos actualizás y conoce que vos estás en una posición difícil, uh -huh. no te lo actualizan tampoco. Porque el límite lo hacen por, por usuario. Entonces conoce, y te, o, no, o no te aumenta o tu aumento tampoco fue tan alto como aumentaron los precios. Exacto, sí. Entonces, ¿qué este, sí. es lo que qué, suele qué es lo se que se puede ve? pasar también? Por eso es cuando vos vas a comprar con las tarjetas de crédito, tienes que tener dos, dos aspectos. Una es, ¿cuál es la tasa de interés de la tarjeta? Que seguramente va a estar por debajo de inflación. Las que más lejos estás de la inflación, o sea, que son tasa real negativas, significa que o sea, por tan por debajo de inflación, son las de 12 y 18. Uh -huh. O sea, ah, entre bien. todas las opciones, uh -huh. la de 12 y 18 es la que más ventajas te da. Bien. Y otra cosa que tenés que tener en cuenta es que si aún este, están por debajo, pero no va a estar por lo que tu aumento de salario no va a dar, y bueno, hay que ver si no te conviene pagar de contado. Claro. ¿Qué quiero decir? Uh -huh. Si la tarjeta te va a cobrar un 20%, que está por debajo de la inflación, pero tu salario no aumenta 20, uh -huh. y bueno tenés uh -huh. que tener en cuenta esas, esas dos situaciones, ¿no? Qué importante lo que decís, eh, Diego, porque a veces uno dice no, aprovechemos las 30 cuotas y quizás claro, eh, claro. nos estamos perjudicando a nosotros mismos, ¿no? Porque estas 30 cuotas no es que es sin interés va a tener también un interés, va, va a tener un interés y obviamente vamos a tener que estar cuánto tiempo eh, con esa cuota encima. Exactamente. Bueno, normalmente, como están todas por debajo de la inflación, te van a convenir siempre. Claro. Te va a convenir siempre. Ahora, lo que tenés que tener en cuenta es... Este, si te da el margen y que vos estés, estés comprando, no algo que se va a consumir muy rápido, porque si compras una heladera que te va a durar 30 meses, bueno, la podés comprar, pero sí. no vas a comprar el súper en 30 meses. No, claro. Entonces claro. vos, uh -huh. normalmente ahí, ahí vamos a dar un tip para en el caso de los, los que está ocurriendo, como empezaron a afectar las tarjetas de crédito y las cuotas, los bancos empezaron a adelantar los vencimientos de las tarjetas. Antes los, las tarjetas vencían 5, 6, 7, podías ser un poco más, y ahora vencen todos los, el 1 o el 2. Entonces vos cobras tarde. Y por esos días te van a cobrar interés. Claro. Entonces, este, es una de las formas que está haciendo. Entonces, una, una de las alternativas que, que uno tiene es tratar de comprar en una cuota. Tenés que ser muy, muy prolijo uh -huh. y muy disciplinado. Comprar en una, en una cuota el consumo del mes y cuando vos cobrás, vas juntando para pagarla al mes siguiente. Esa claro. plata que vas juntando, vos la podés hacer en unas inversiones cortitas, de, de, de inversiones de, de rentabilidad baja, pero uh -huh. que vos la tenés ahí, cuando se vienes a la tarjeta la pagás. En vez de ir al super, vos decís, en vez de ir al super con la plata en efectivo... La compras en una cuota. Compro en una cuota, esa la plata, plata la, la, poné, la guardo o en... La, la ponés en una billetera, en una, en una inversión financiera de corto plazo... Sí que, ¿Y que mes te paga siguiente? un poquito pero al mes siguiente tienes la plata para pagar la tarjeta Claro, la a la fecha y... de vencimiento entonces claro. no pagas interés a la tarjeta y ganás un pequeño ah, renta ay Está qué bueno. complicado sí. sí, hay que ser hay Exacto. que ser muy disciplinado hay que ser paga, coincido, para, porque <risa> si no te, <risa> pero... claro, te la gastas y sí. después cuando llegas te la gastas ese es el de problema no gastarse porque uno dice ay pero tengo esta plata de más", sí, no, no es no. porque no fuiste al super con claro. el efectivo pero claro. tenés esa doble ventaja primero evitás el interés de la tarjeta por pagar tarde y te ganás un plus que no es mucho pero serán 600-800 pesos más lo que te ahorra de interés, al año suma. Bueno, perdón, Nancy, quería hacer una consulta más. Eh, si voy, por ejemplo, al, al lugar para comprarme un lavarropa, sí. sale 50 mil pesos, digo, bueno, tengo la mitad. Eh, voy, sí. pago la mitad en efectivo y la otra mitad la hago en cuotas. Sí. ¿Ahí conviene? ¿El sí. interés sigue siendo alto o cómo, cómo es la situación ahí? No, vos, vos fíjate que después entre 12 y 18 cuotas el, el, es exactamente lo mismo que un descuento del 15% de pago de contado. Entonces vos me decís, che, lo, lo más importante va a ser la necesidad tuya, porque yo te puedo decir desde el punto de vista financiero qué te conviene más, pero a decir, yo necesito la ladera. Claro. Sí. Claro. Pagaré más o menos intereses, pero necesito la ladera. Entonces, si sí te conviene adelantar, este, para que te queden cuotas cómodas, porque lo más importante es que vos puedas pagar la cuota sin uh -huh. que te afecte tu vida, tu stand de vida. ¿Yo sabés uh -huh. qué haría? No sé si está bien o, o mal. Esos 25 mil pesos que Nico quiere pagar al contado, lo pondría en una billetera virtual para que me genere interés y con ese interés pagar la cuota de la heladera. Si te puede alcanzar, bueno. puede alcanzar, pero hay uh -huh. que ver si te da la tarjeta para pagar el saldo y, y si los intereses uh -huh. te da para claro. pagar las cuotas. O sea, es un poquito más complicado. Más Pero grosso. obviamente, si te da esa, esta, tenés si esa posibilidad, es eh, claro. hablar. Si claro, me da es el ideal, interés y está, está bueno. Eh, ¿La gente que quiera consultar, por ejemplo, eh, acerca de, de estas formas, ¿lo puede hacer en Valerza? Absoluta, absolutamente, en Alvear 499, local 2, estamos en media cuadra del shopping. ¿Ustedes tienen la posibilidad de estas billeteras virtuales? Tenemos de... distintas opciones de inversión, así que podemos este, asesorarlos sin ningún costo. Están trabajando de manera presencial, Diego, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Así que nos buscan o nos mandan un correo a info.valersa.com.ar y, este, y lo atendemos sin ningún... ¿La consulta es eh, sin costo? Sin costo, gratuita, Lo podemos hacer por WhatsApp, así que no uh -huh. hay uh -huh. ningún problema. Uh -huh. Bien, Diego, te agradecemos entonces Dale. toda esta información y los esperamos el próximo no, miércoles. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Edito. Chao, chao. Y nosotros así de a poquito fuimos llegando.